Vamos a ver ahora cómo podemos vectorizar una imagen manualmente y siendo mucho más eficientes de lo que ha sido el programa en la vectorización automática. Para eso voy a crear un archivo nuevo, pero ahora lo voy a hacer desde plantilla y voy a elegir hoja en blanco. Esto me da la opción de seleccionar un tamaño de papel. En este caso me voy a quedar con A4 y le voy a decir crear desde plantilla. Aquí voy a importar mi archivo Bergomi. Muy bien, y ahora voy a hacer un zoom. Voy a traer un par de reglas, porque esto me va a facilitar un par de guías que las obtengo, Fíjense haciendo clic desde las reglas, esto me va a facilitar el trabajo. Si yo ahora selecciono acá, puedo alinear y así voy a poder trabajar con guías más fácilmente. Una vez que lo tengo alineado, voy a crear una capa nueva a la que le voy a llamar trazado. Y entonces voy a congelar o a encadenar la capa 1 para trabajar tranquila en la capa 2. Ahora sí voy a arrastrar otras reglas, otras, perdón, otras guías que me van a facilitar mi trabajo. Voy a hacer nuevamente un zoom para ser más precisa es más me voy a ayudar acá tratando de ver hasta dónde debería marcar para hacer la curva y aquí acomodar esta guía muy bien ahora sí, estando en la capa trazado voy a elegir la herramienta bezier y voy a dibujar y aquí tengo mi primer trazado también puedo dibujar aquí fíjense que la pluma va a la intersección de las guías y esto me facilita mucho el trabajo y que cuando hago clic en el primer vértice con la pluma se cierra el trazado. Ahora este, este trazado lo voy a copiar, lo voy a pegar y ya tengo mi segundo trazado acá. Muy bien, ahora yo podría capturar el color. Teniendo seleccionado esto, yo puedo eh, elegir este color y pintarlo. Puedo elegir este color y pintarlo. Y lo mismo con mi rectángulo. Puedo elegir el color y pintarlo. Si yo ahora apago... La capa 1, puedo acomodar mi trabajo vectorizado. Fíjense la cantidad de vértices que tiene este archivo. Muy bien. Ahora voy a venir a la capa 1. Me voy a ubicar en la capa 1 y voy a eliminar la capa. Desde capa, borrar capa actual. Y voy a guardar mi archivo vectorizado. Lo voy a guardar como... Y voy a elegir el formato SBG. Entonces aquí voy a elegir... Vectorizado... bezier SBG y le voy a dar guardar. Ahora voy a comparar el peso de este archivo con el del archivo de la vectorización automática y vamos a poder ver.